recibida en el día de hoy, porque eh, esta cuestión del entramado de Ebrecht ha colapsado todas las demás informaciones. Por ejemplo, nadie sabe, y yo lo, lo comuniqué aquí cuando me enteré de la noticia, lo informé el viernes, pero ya hoy fue confirmado por el Ministerio de Trabajo. Los que están en el programa FASE van a recibir su salario 13, y que están bajo la modalidad de la asistencia que da del Estado a estas empresas que han arrancar y que le paga un por ciento, casi la mitad del salario que percibían antes, que ahora es como la mitad de lo que percibían. Y que se va a dar pues eh, sin problema. La gente estaba pensando con la cuestión de los impuestos no se iba a dar el salario, pero esto lo ha colapsado todo. Esa es una información que salió. Otra información que pasa desapercibida es que el presidente Luis Abinader, a estos cañeros eh, dominicanos que entregaron su vida, hasta la fecha nadie tenía ese dato, usted lo va a conocer esta noche aquí. Eh, ¿A cuántos cañeros se le ha pensionado en el tiempo que tiene? Durante los gobiernos de Danilo de Medina y Leonel Fernández, el de Hipólito Mejía, 18.000. mil. El presidente Danilo Medina le dio a unos 200 finalmente cuando se despedía. Y ahora de un solo golpe, pero con un monto mayor. Luis Abinader anuncia que a esos infelices que dedicaron su vida a trabajar, le va a pensionar a 295 con 10 mil pesos. Muchos criticando que son haitianos, no son haitianos, son dominicanos. A los que se le está dando esa pensión. Porque usted lo vea morenito y que sean cocolo, es otra cosa. Entregaron toda su vida. Que son muchos, sí. Pero imagínese usted, usted con una con un machete sin filo, cortando caña, agachado durante 30 años, bajo la inclemencia del tiempo y del sol y de todo lo demás. Y sin percibir prácticamente más que un sueldo miserable de explotación, como la tienen todos los dueños de los ingenios. todos Finalmente, prácticamente el Estado se lo dejó casi todos los vigíneas, central romana. En condiciones todavía de la edad media, de la virtud, aunque que quieran vender lo que están en el paraíso. Tanto es así que ha venido el Estado a querer. ¿Cuánto faltan todavía? 8.000, dice, dice el dato que nosotros tenemos en la de Es una información que ha pasado desapercibida. Otra, la visita del de canciller. Ya voy a entrar al, al tema central en un momentito. Mi análisis cada noche es que vino el canciller haitiano. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene? Sí, claro. Nosotros tenemos una relación comercial con ella que se ha visto colapsada. Yo lo que creo que el presidente de la República no tiene claro la importancia que él tiene como presidente. Y le voy a dar un consejo esta noche. Okay, que soy yo? Un periodista. programita de un pueblaco, ¿no? San Francisco de Macorís, de una provincia sin importancia que nada más se recuerda en la época electoral. Que tenemos un, una paginita, un periodicucho que se llama Tocando el Fondo. Pero voy a hacerlo en el ejercicio de la democracia. Con el permiso de todos ustedes. Señor presidente, cuando un canciller, como vino hace poco, un vicecanciller, usted es el presidente de la República, usted no tiene que recibir a esa gente. Usted tiene un canciller y tiene que enviar al canciller para que lo represente a usted y estén de par a par y se establezca de una vez por todas unas relaciones bilaterales. Sanas. Porque vi al canciller que vino en representación de, del premio de ese país que la presidente tiene. Moas y Juvenal. Una serie de exigencias. Como que están en una relación de imposición y que República Dominicana es el socio débil. Y que si nosotros no cumplimos, nos van a dar una pela. Usted no tiene gente que piense ahí. Y que le diga, cuando él le dijo, nosotros tenemos una serie de parturientas que están en condiciones infamadas, Son ilegales. Que vienen a parir a término. Van a parir mañana y hoy llegan de contrabando porque encuentran un pendejo al que le dan 60 mil pesos para que vengan aquí con todo y que sus hijos nazcan bajo nuestro territorio, bajo el yusoli y se acoja como dominicano a través de un procedimiento que tiene nuestra Constitución que acabo de decir. ¿Qué tiene que decirle? Nosotros no podemos del presupuesto seguir gastando entre 5 mil a 6 mil millones de pesos anuales dedicados a la parturienta. Ya el 70% de la ocupación de las camas del sur son de haitianas. Nosotros vamos a parar eso. Son una mafia que está enclaustrada en grupitos de dominicanos militares, pero de unos pendejos que se benefician allá de una clase social que está acaparando toda la riqueza. Ustedes sabían que Haití tienen grupos económicos. Más ricos que todos los ricos que nosotros tenemos juntos, exceptuando los vicini aquí. Que han acaparado 10 familias, el 90% de todas las riquezas haitianas. Entonces yo creo que, ubicadas en Petión BIM. Eso tiene usted que resolver eso. Cuando le dice a usted que las estudiantes haitianas vienen a este país y que no se le concede una visa para estudiantes que tienen visa de turista porque no cumplen con las condiciones.